Hola, en este video vamos a mostrarte cómo podés administrar el contenido de tus, de tus banners. Podés buscar, puedes realizar una búsqueda por grupo. También podés realizar una búsqueda avanzada donde selecciones el, el grupo y te devuelvas solamente los banners que corresponden a esos grupos en particular. Desde la opción de editar, Vas a poder editar el grupo al que pertenece esa imagen, la descripción y el orden. Hacen aceptar y se guarda. También puedes realizar una nueva carga de, un, de una imagen en particular para un banner que corresponda a un grupo en particular. Seleccionas la empresa, que es acento, el grupo, que sería a qué banner querés que apunte esto, banner home, una descripción y un orden. Esta es la opción que estábamos. Esto es el ítem el que cargamos recién. Tocamos en editar. Y podremos visualizar acá para cargar una imagen a, esa, a, ese, a ese contenido. Buscamos una imagen. Abrir. Cargamos la imagen. Tocamos en aceptar. Y ahora este contenido va a disponer de una imagen que se va a mostrar en la aplicación.